En este video vamos a calcular la beta histórica de Apple. Para ello, primero ingresamos a la página finance.yahoo.com y en el buscador colocamos el nombre de la empresa que necesitamos. En este caso, Apple. Una vez se abre la información de esta empresa, vamos a ir a datos históricos. Y seleccionamos en periodo de tiempo, 5 años, y en frecuencia, Datos mensuales, que es lo recomendado por Damodaran, mensuales o semanalos. Y por último, le decimos Apply para que todos los datos cambien. En este punto, solo nos resta descargar el archivo con la opción Download. El siguiente paso es cumplir el mismo proceso, pero con el estándar S&P 500 que se identifica con el ticker GSPC. Una vez tenemos los dos archivos en Excel, si el formato de nuestro computador es latino, encontraremos que la información no está separada en columnas. Para arreglar eso, seleccionaremos toda la columna A e iremos a la opción Datos, Texto en Columnas. De esta forma, habilitamos este asistente para convertir texto en columnas. Notemos que justo después de la fecha nos aparece una coma. Eso significa que el separador de los datos es la coma y eso habilitamos en la siguiente pestaña del asistente. Por último, iremos a la opción Avanzadas. Y aquí vamos a colocar que los decimales están separados por puntos. Eso porque el formato americano es diferente al latino que tenemos en nuestro computador. Y los miles están separados con comas y le damos Aceptar y Finalizar. Notemos que en este punto ya tendríamos entonces los datos muy bien organizados por columnas para poder ser trabajados. Eliminamos la columna Volumen, eliminamos también las columnas Intermedias y dejamos solamente la opción ADJ Close o Precio de Cierre Ajustado. El primer dato dice nulo, así que lo eliminamos también. Y como queremos datos mensuales, y hoy es un día 16, vamos a eliminar también el 16 de febrero, porque la siguiente fecha sería el 1 de marzo. Hacemos el mismo tratamiento a los datos del estándar Poor's 500. Y una vez tenemos esos precios de cierre ajustado, del estándar Poor's 500 le vamos a pegar al lado los de Apple. Y después de verificar que las fechas coinciden, eliminamos la segunda columna de fechas y dejamos solamente la primera. No olviden nombrar cada una de las columnas, ojalá antes de, de pasar los datos para que no se les olvide qué datos pertenecen al mercado y qué datos pertenecen a la acción. Recordemos que para calcular la beta necesitamos los rendimientos, más no los precios de las acciones. Así que vamos a sacar el rendimiento del Standard Poor's. Primero el dato más reciente sobre el dato del periodo anterior, menos 1. Lo convertimos en valor porcentual, enviamos la fórmula hacia abajo para sacar los datos de los 5 años y luego a la derecha para sacar también los rendimientos de Apple y ahí ya tenemos los rendimientos del Standard Poor's 500 y los rendimientos de Apple. Dado que para calcular la varianza es necesario obtener primero la rentabilidad esperada tanto del activo como del mercado, nuestro primer paso es determinar las probabilidades de ocurrencia de cada posible retorno y para ello tomamos el 100% que es la probabilidad total, y lo dividimos entre el número de datos que tenemos. Desplazamos la fórmula hacia abajo y de este modo queda asignada la misma probabilidad de ocurrencia en cada retorno histórico. El siguiente paso es completar la ecuación del retorno esperado, donde cada probabilidad es multiplicada por cada rendimiento histórico, tanto en el S&P 500 como en la empresa. Para completar la ecuación, solo nos queda faltando sumar cada uno de los resultados de las probabilidades multiplicadas por sus rendimientos históricos. De esta forma, el rendimiento esperado del mercado es 0.98% y de la empresa 2.40%. El siguiente paso que nos exige la beta es calcular la varianza de los retornos del mercado. Para ello tomamos cada probabilidad de ocurrencia y la multiplicamos por el rendimiento histórico menos el rendimiento esperado elevado al cuadrado. Y al final sumamos toda la columna. Ahora debemos calcular la covarianza entre los retornos del mercado y el activo. Para ello, la ecuación nos exige tomar cada rendimiento histórico de Apple y restarle su rendimiento esperado. Luego tomar cada rendimiento histórico del mercado y restarle también su rendimiento esperado. Para completar la ecuación, debemos multiplicar esos dos resultados en cada uno de los 59 rendimientos históricos. Por último, sumamos los resultados de esta última multiplicación y a ese valor lo dividimos entre los 59 datos que tenemos para la empresa y para el activo, obteniendo de esta forma que el resultado de la covarianza es 0.001. Y ahí ya tenemos todos los datos necesarios para calcular nuestra beta. Que no es más que la covarianza entre los rendimientos del mercado y el activo dividida la varianza del mercado. Para verificar la interpretación del resultado puede ver mi video anterior titulado ¿Qué es la beta y cómo se calcula? No olvide suscribirse.